Estoy en live poniéndome un punto por cada rosa que mando, pero si alguien manda una moto, me he echo salsa picante en los ojos.